Secado estratégico rentable, un tema en el que el laboratorio francés EVA ha puesto especial atención. En México nos queremos posicionar en el segmento de rumiantes, ser una opción, estar dentro de los, los cinco más grandes laboratorios de México en, en, la, en el caso de rumiantes. Con miras a dos aspectos fundamentales, el bienestar en el ganado vacuno, Velactis, una herramienta que viene a ayudar a la vaca, pero también a facilitar el trabajo del productor, favorecer la salud de la ubre y la productividad en las explotaciones. No si en mercado, es Seba se hizo presente a través de su unidad de ganadería en el más reciente Congreso Nacional de Boyatría y teniendo a lo más representativo de la industria ganadera del país reunida en Veracruz, especificó los detalles de una de sus herramientas más avanzadas. Con Belactis lo que tracemos para el mercado uh, es algo que nos posibilita uh, un secado mucho más fácil, más sencillo, con menos trabajo, con menos tiempo dispendido y al mismo tiempo estamos teniendo un impacto uh, muy positivo a nivel de la salud del ubre y a nivel del bienestar animal. Con un previo en el que el médico Fernando Iñiguez analizó que actualmente la vaca llega con una alta concentración de producción de leche al periodo de secado. En este momento la vaca se le deja de ordeñar, se hace su último ordeño y se manda al descanso lactacional. Pero la vaca no deja de producir leche ese día. La vaca se tiene que pasar por un proceso muy estresante para dejar de producir leche. Por lo que los ganaderos necesitan recurrir a diversos métodos para someter a los animales a que dejen de producir leche, muchos de ellos muy invasivos. Discussion about brutal or drastic dry off, por este motivo, herramientas como la presentada por Seva contempla una reducción no antibiótica en la producción de leche. Belactis provoca una reducción en la producción de leche, de tal manera que la vaca entonces tiene una mejor oportunidad de dejar de producir leche, y llevar el proceso fisiológico de involución de la ubre con, con más tranquilidad, con menos dolor, con menos estrés. Como I told, select dry cow therapy is for select farmers. We need to be careful. Not everybody will be able to reach this kind of uh, point, but we need to have a possibility to the other people to. Bajo la premisa de facilitar el manejo del secado, salud de la ubre, bienestar animal, productividad y rentabilidad. Lo que tenemos ahora también es una necesidad uh, de alternativas uh, no antibióticas que nos posibiliten uh, hacer un secado más fácil uh, y hacer un secado que tenga un impacto positivo. Seva tiene en sus manos Belactis. Herramienta tecnológica que da respuesta justo a la filosofía del laboratorio. Ir más allá de la salud animal. Belactis, que es un, un producto muy diferenciado y bueno, que queremos que la gente conozca y que empiece a usar masivamente. Amigos de ganadería.com Esto fue Velactis. Esto fue el foro de secado estratégico rentable. Esto fue lo que presentó Seba. No nos pierdan la pista en nuestra página y redes sociales para estar al tanto de todas las innovaciones y presentaciones que Seba estará lanzando al mercado. Por el momento nos despedimos, pero nos vemos pronto.